¿Qué tal gente? Hoy os traigo la continuación de Chovel King Espero que os guste, tuvo bastante tirón Y la verdad es que es un juego del cual yo disfruto muchísimo Y por eso eh, intento jugarlo de forma offline Para divertirme lo máximo posible y desconectar Ya sabéis que me tiene un poco hartito Los camperos en el Fortnite, los manquitos en el League of Legends Y madre mía, no os cuento nada del mundo digital eh, Vale, eh, aquí no Ajá, nos vamos aquí, vale Coño, súper guapo esto. Hostia, no me jodas una cabra, tío. What? Madre mía. Vale, vamos a darle que sí. Are you sure? Si se meta el ticket. Vale. Ahí Poner una cosita baja. What? Esto es un mago? GC Daniel espera de aquí Que máquina Gran pachan Que guapo Sabe que se puede partir Ja. Qué guay No, no, ese tiene el teléfono de Play de bueno, de los chats Eh... No, no quiero pasarme al o sea, al título ni de coña, Se puede, se puede ir por ahí. Hostia puta, ¿y esto? había comprado uno, eh. Te dice hola, press. Ok, a ver. Vale. Que voy los objetos, ¿sabes? ¿eh? Que nos están dando. Ah, comprando tú este también. Déjame, déjame pasar, quiero probarlo, hijo puta No sé Fishing me cago en la puta, tío La ha cagado, debería haberme comprado la puta mierda de caña de pesca, bro ¡Ah! ¡Qué putada! Bueno, empezamos el, el, el mapita, ¿no? Oh, ¿no? Liar o fucking high. Sky Knight, madre mía. Wow, qué chulo este mapa Que Dark Souls, parece un Orlando, bro Vale Ok, pues esto es lo que me mola a mí de los juegos así, vale, son me suponen un reto por su punto de respawn, la verdad. Es muy, muy complicado, sinceramente. Vamos, oh, fulete, ¿eh? El mapa de un Orlondo me parece que está chulo, pero los bichos son un poco cabrones, ¿eh? ¿Para qué mentir? <ríe> Vamos a guardar las bolas de fuego que tenemos, que hemos comprado, la verdad está bastante chulo ese lore de comprar objetos para el, nuestro Shovel Knight, mola muchísimo, voy a meter aquí así, pesado, que no pesado maguito, oh wow wow, se había deslizado un poco, <ríe> eh, ma, da igual, no cojo ni la comida, no me han quitado vida, sinceramente. Vamos a pulete, vamos a pulete Complicado el mapa, eh Un poquito complicado porque te puedes caer en todos lados, eso es lo malo Seguro que con el en encarabajo ese llegamos arriba Pero segurísimo <ríe> A ver si dispara Lo importante que no nos quiten vida para llegar al fucking pilloto de Sauro. Bien. Pues mira, ahora sí me ha dado algo. Ah, por tanto. Vale, había pasado para acá bugadísimo. Ahí está, ahí está, cabrón. Puto grifo, tío. <ríe> Madre mía, el fucking grifo. Bueno, el momento ratas. Calais, le voy a pisar, tío. ¿sí? Oh, me ha quitado una de vida, putada. A ver si puedo ir por arriba, a ver. ¿Sí vas a no, no baja más, no baja más. a ma Chutado, macho. No. No pude, tío, no pude. Ya. Bueno, no pasa nada. Wow. Vale, momento ha elegido de, de la partida, eh, o sea, de, del mapa. Ok, llegamos a los libritos. Ah Nice! Hijo de puta. No me da cuenta, tío. Vaya país de ato, me ha pegado, tío. Le vale, quedamos al final boss, gente, por fin. ¿Eh? Vale, yo me he quedado alucinando. Era para allá, ¿sabes? Ah, yo aquí flipando, ¿sabes? Creyendo que esto es el final boss. Vale, hemos gastado. <risa> ¡De larga! Me he motivado a tela la matando al grifo Creo que hay un punto de control aquí ¿eh? Pues no King Knight Uf. Uf. ¡PREPARE TU TASTE DE JUSTICE! Me encanta ¡What, wow, espera! ¡What! ¡What, qué guapo! ¡No! Oh, ¡What! ¡Hostia, ¿y eso? ¡Qué guay el otro, tío! ¡Nice! ¿Cómo está complicado el mapa y el final boss tan fácil? <risa> ¡Hay que dar sol! <risa> wow. Vale, este mapa se me ha tragado un poco, ¿eh? Si os digo el tiempo en el que me lo he hecho... 25 minutos en ¿eh? este mapa. ¡Cuidado! <risa> Llegamos a la hoguerita típica de dar sol. ¡Qué bonito, tío, el juego! Este mapa me ha gustado, pero me ha parecido un poco... ¡Hijo de puta, eh! <risa> Completamente. ¡Madre mía! Esta vez... ¿No hay -head? Madre mía Estamos vivos, gente Estamos vivos Qué bueno, tío Va por culo ¿Y ese? Hostia, que me he metido en una pelea ¿Pero qué pasa aquí? ¿Esta pelea? Vale, vale, vale Esto lo voy a incluir en este capítulo ¿eh? también Porque me ha parecido súper raro Así que será un, como un Lo diré, un ah, algo opcional, eh Algo opcional o algo así, porque ha salido aquí de la nada. O será un power power up de esto de.. Para coger cosillas, ¿no? Supongo. Ey, hey, que se me acaban las la de estas. ¡Qué guay! Oh said, pues sí, es un power up, eh. Hey, señor. Uf, señor no esqueleto, porque retrocede también. Uff, casi me matan, ¿eh? El esqueleto. Uh, wow, wow, wow, wow, wow, what? Take it easy, bro. Que te follen. ¡Ja! Mamma mía. Hostia, pues sí, ¿eh? Era eso Era eso Bueno, volvemos a la ardeita Ahora vamos un momento a la ardea Antes de finalizar el capítulo Creo que me voy a comprar algo <risa> Antes de que me muera Vale, esto es el, el máximo real eh, Me voy aquí un momentito Le compramos a la señora cabra Un pergamino de la muerte eh, Vemos que podemos obtener uno Así que esta vez eh, En vez de pociones me voy a poner más vida ¡Ajá! Tenemos un corazoncito del Zelda más. ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Nice! ¡So, so good! ¿Esto ¿Cuánto era? ¿Sí? Ahora no tengo. Bueno, espero que el segundo capítulo de Soul well Knight os haya gustado tanto como a mí. La verdad es que lo pasé un poquito mal en ese aspecto. El mapa es un poquito entrevesado, pero bueno, no obstante, me lo pasaba genial. ¡Hostia! ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué puntazo, tío! ¡Me lo llevo! <ríe> bueno, gente, espero que os haya gustado, la verdad. Y a mí me ha encantado. Sinceramente, nuestro héroe se despide de este capítulo. Y espero que os mole esta saga de Soul Knight. Y sigáis enganchados como yo al juego. ¡Hasta el próximo capítulo!